Ok, en el día de hoy vamos a hacer la multiplicación en Excel. Antes de todo, queremos ir a la barra de fórmula, aquí en esta barra que está aquí, y queremos dejar dicho que eso ahí funciona como si fuera una calculadora. ¿ok? Entonces imaginámonos que yo quiero multiplicar, pongo primero signo de igual, yo quiero multiplicar 9 por 4, el asterisco es el signo de multiplicación en Excel. Entonces yo lo doy a Enter. Fíjense cómo me da un 36 aquí en esta parte. Yo quiero multiplicar 7 por 6 y mi respuesta ponerla aquí. Doy un clic aquí. Copio signo de igual. Doy un clic en mi primera celda. Copio asterisco. Doy un clic en mi segunda celda. Y si se fija me está multiplicando celda de 6 por celda de 7. Le doy a enter. 42. Si inclusive yo vengo y cambio, pongo aquí un 4. Cuando doy clic afuera. Fíjense cómo el 42 se modificó. Lo mismo hacemos aquí. Ponemos signo de igual. Damos un clic en la primera celda. Copiamos asterisco. Damos un clic en la próxima celda. y Le damos a Enter. Le damos a Enter. Y ahí tenemos nuestra respuesta, 45. Inclusive nosotros podemos multiplicar varios números. Miren aquí, 4 por 5. Por, vamos a cambiarle para que se vea un poquito diferente. Por 6. Por ok. Le voy a dar un signo de igual a la primera celda, le doy aterisco, a la próxima celda, le doy aterisco, a la próxima celda, le doy aterisco, a la próxima y cuando le dé a enter, me miren cómo me da la respuesta, es igual a 600. Bueno, señores, si se hace la multiplicación en Excel, es sumamente fácil y sencillo. Recuerden usar el signo aterisco y no olviden suscribirse y darle a like, seguiremos subiendo más videos.